Cienciación sobre el VIH. También hay algunos temas que son importantes tratar en este tema, en especial cuando se refiere desde una visión materno-infantil. Y quién mejor que la doctora Carmen Zorrilla. Ella es ginecobstetra, además de eso, pionera en el cuidado de las mujeres embarazadas con VIH para evitar la transmisión a los bebés. Así mismo. Bienvenida, doctora. Gracias y gracias por contar con nosotros. Doctora, usted es pionera, incluso hacía referencia y una aclaración, uh -huh. que Puerto Rico fue el primer país que logró realmente evitar la transmisión de mujer embarazada de madre a bebé durante el periodo de gestación. Es cierto, nosotros comenzamos desde 1987 a trabajar con mujeres embarazadas eh, haciendo la prueba del VIH, que en aquel momento era una prueba de laboratorio, no era una prueba comercial, y fuimos el primer país en el mundo que empezó un programa de ofrecer la prueba rutinaria a las embarazadas desde el 87. Estamos hablando que Puerto Rico siempre ha estado eh, en la frontera de los diagnósticos y los tratamientos, particularmente del, del VIH y el, y el embarazo. También participamos en el primer estudio de medicamentos para eh, ver si esos medicamentos funcionaban en reducir la transmisión, que fue la droga ZT. Y ese estudio, para que tengas una idea, pretendía reclutar 750 mujeres embarazadas con sus bebés. Cuando iban por 450, el análisis ético encontró que la droga era tan efectiva que no se justificaba dar placebo, porque la transmisión en las mamás que habían recibido acetate era 8% y la transmisión en las mamás que estaban en placebo era 26%. En ese momento el estudio lo detienen por razones éticas, y Puerto Rico, un mes después, no siquiera había, ellos paran el estudio, hacen una conferencia de prensa y a un mes después Puerto Rico establece una política pública de ofrecer a, a gratuito a las embarazadas con VIH. O sea que Puerto Rico todo el tiempo ha estado eh, usando esos avances eh, de la ciencia para mejorar la salud de las mujeres con VIH. Nuestra última paciente, nuestro último bebé que nació en esta clínica tiene 16 años, casi 17 eh, así que nosotros hemos celebrado ese logro y el anuncio que se hizo de Cuba fue en el 2015 con datos de hasta 2013, dos años atrás, pero Puerto Rico había eliminado según esos criterios la transmisión desde 1995 o desde el 2007, así que mucho antes. Estamos esperando esa publicación para, para tenerla ya, este, ya está a punto de, de salir la, la información y el análisis completo de los datos de Puerto Rico desde todos esos tiempos. porque es importante tener esta visión y conversar sobre lo que podría ser la transmisión materno-infantil? Aún hay personas que asocian quizás el término VIH a una edad, a, una, ¿verdad? a un comportamiento en particular, pero en realidad es un tema que va más allá de eso y que puede tener repercusiones e implicaciones en la vida de otro ser humano. Claro, y de familia. Nosotros estamos viendo que en Puerto Rico, obviamente, la, la transmisión se ha reducido por los tratamientos. Gracias ha sido un logro de la ciencia, los tratamientos y toda esa empresa y colaboración de pacientes, proveedores, industria y, y servicio de salud. Pero aún así, todos los días se infectan personas. En Puerto Rico, la mayor parte de la gente que se infecta en este momento, 2020, son hombres que tienen, que tienen sexo con hombres que son jóvenes. Sin embargo, hay mujeres que todavía se infectan y yo todavía recibo pacientes, mujeres embarazadas, personas embarazadas, ya no podemos hablar de mujer embarazada, tenemos que hablar de personas embarazadas, eh, que llegan con un diagnóstico en este embarazo del VIH que se han infectado y no saben cuándo. ¿verdad? Así que esto es algo bien importante, Quizá uno de los mensajes es la rutinización de la prueba, que la prueba la hacemos como parte de nuestro cuidado de salud, como parte de nuestro cuidado anual y si estás embarazada te vas a hacer la prueba al principio del embarazo y al final del embarazo. Los jóvenes que tienen, eh, hombres que tienen sexo con hombres jóvenes se les recomienda la prueba más frecuentemente y así dependiendo de nuestro, aún a cualquier edad, como parte de nuestra rutina de cuidado de salud, esa prueba es importante. Doctora, en cuanto a los cuidados que deben mantener estas madres, eh, verdad, Para, además del medicamento, ¿existe algún tipo de acompañamiento con otros especialistas, psicólogos, personas que las puedan acompañar en el proceso? Porque yo creo que también está presente lo que es el estigma, ¿no? Y más en una mujer claro. embarazada. Sí, el, el cuidado de, la, de una mujer embarazada con VIH es un cuidado multidisciplinario integral y nosotros integramos, es un evento familiar. Acuérdate que un embarazo es un evento de familia. Lamentablemente en los tiempos del COVID las situaciones cambian, pero es un evento de familia y es un evento alegre. Y entonces nosotros queremos incorporar la familia en la medida que haya el, la revelación del diagnóstico. Uh -huh hay muchas personas que tienen mucho temor de revelar su diagnóstico, nosotros respetamos eso y ayudamos en el proceso de revelar el diagnóstico porque a veces tú tienes temor de ser rechazado y lo que recibes es apoyo cuando la gente se entera. Así que empezamos desde ese punto de revelación del diagnóstico, el cuidado del embarazo es un cuidado un poquito diferente en el sentido que va a haber medicamentos, va a haber unas pruebas, va a haber un seguimiento de otras eh, eh, pruebas de laboratorio. Pero básicamente cuando una mujer tiene la carga viral no detectable y está en medicamento, el parto puede ser vaginal, el proceso puede ser muy similar a cualquier mujer que no tiene VIH. Ciertamente no recomendamos la lactancia, la lactancia de una mujer con VIH no es recomendada porque en la leche materna hay virus. Y después que tú has hecho todo este esfuerzo de cuidarte, tomar medicamentos para que bebé nazca saludable, teniendo un país que tenemos recursos y que no hay estigma por dar fórmula ni por lactar, no hay estigma por ninguna de ambas cosas una mujer con VIH se le recomienda el uso de fórmula no la lactancia eh, y tenemos nuestras formas de explicar a la familia por qué estoy usando fórmula ¿verdad? Te, te podemos explicar por qué razón sin tener que revelar el diagnóstico que es bien importante para la mujer así que nosotros eh, hemos, hemos visto cómo ha evolucionado el cuidado del VIH tanto las personas no embarazadas como las personas embarazadas y cómo ahora es un evento feliz, un evento donde vemos familias saludables, niños saludables eh, y es como un evento de alegría que nos da mucha satisfacción ser parte de esa historia Doctora, sin embargo cada historia también, eh, también contribuye para que más personas eh, sean un poco más empáticas, sean más cercanas, entiendan un poco más acerca del tema. Incluso cuando eh, la acompañamos en lo que es el centro, nos damos cuenta que hay imágenes que acompañan historias, historias de vida que la gente quizás debería ver un poco más allá del diagnóstico, saber que hay alguien con sueños, con metas, con cosas aún por cumplir. En el caso de las madres, ¿cómo ha sido una vez que pasan por el centro, que llegan y encuentran una respuesta, encuentran una información adecuada? ¿Cómo cambia la vida del paciente sí. una vez, en especial las madres? Sí, mira, el Centro de Estudios Materno-Infantiles, que es como se llama, SEMI, eh, llevamos trabajando desde los 87, eh, llevamos una experiencia de mucho tiempo. Algunas de nuestras pacientes que atendimos los embarazos hoy día son abuelas. Así que hemos visto como esa empezamos con unas historias tristes de gente que morían, que los bebés se morían, ahora unas historias donde ya son abuelas, celebramos la vida, pero estoy aquí rodeada por estas mujeres maravillosas, algunas de ellas que decidieron eh, autorizar y ser fotografiadas para que todo el mundo vea esta exposición de Mujeres Viviendo con VIH, que en la clínica está por todas partes, eh, lo que ellas querían era reflejar salud y alegría, y, y las la fotografías, eso es lo que reflejan, salud, alegría, deseos de vivir. Eh, el centro atiende a toda persona que llega nosotros no, no tenemos estas restricciones obviamente en estos tiempos pues, tr tr tratamos de reducir el número de personas pero aquí la, eh, se ve la gente en puertas abiertas eh, todo el personal es un personal que lleva muchos años y que está comprometido hoy te puedo contar por ejemplo una de las experiencias que nos dio mucho Voy a usar la palabra coraje porque tuvimos una paciente de Vieques que embarazada con 33 semanas, que necesitaba un sonograma, no venía a las citas desde hace cinco semanas porque los problemas de la transportación, de las lanchas, todo eso. Pues no llega la paciente y va al hospital y no le quieren, dar, no le quieren hacer el sonograma, la dejaron esperando varias horas y al final no la quisieron atender. Y entonces ella nos llega a nosotros aquí llorando. Todas nosotras nos afectamos porque no podíamos hacer lo que lo que ella necesitaba. Uh -huh. Así que terminamos hasta pagándole el, el chofer de carro público. Eh, ella tenía que irse a cierta hora porque tiene que llegar de aquí a fajarlo para coger la lancha. Pero aún todavía nosotros vemos unas circunstancias que todo el personal de la clínica terminamos abrazándola y diciéndole, bueno, tenemos que dar gracias esta es la semana de Algracia, hay un orden en el universo, estás con nosotros, te vamos a hacer esa prueba en otro momento, vamos a luchar porque esto se haga. Pero no hay, no hay necesidad todavía de que una persona experimente una situación como esa sabiendo que no está en un carro y llega en media hora, que vive en Vieques y tiene que venir a San Juan a su cuidado y a sus evaluaciones. Pero sin embargo aquí yo vi con toda esa historia como que es dramática y en cierta manera es triste como todo un personal de la clínica se, nos decidimos a apoyarla, nos, nos decidimos a, a darle este abrazo virtual ¿verdad? de que ella, ella está acompañada y que nosotros vamos a estar por ella Doctora, una vez que este niño nace, el bebé nace y hay una nueva dinámica familiar, ¿cómo debe ser el cuidado de esa madre? Porque me imagino que después en el proceso posparto hay cosas que también tiene que evaluar, tiene que seguir. Claro, todo depende si sí, otra vez el asunto de la revelación del diagnóstico es crucial. Porque si tú tienes, tú tienes un secreto que no quieres compartirlo con nadie, eso te, te va a drenar. Y en esta blues posparto, la depresión posparto, pues no tienes a quién acudir con tus sentimientos porque no has revelado tu diagnóstico. Así que nosotros tratamos de de acelerar ese proceso de revelación del diagnóstico de una manera segura, tanto para la mamá como para bebé y para familia. Eh, el cuidado del bebé trae unas alegrías, pero a la misma vez trae mucho cansancio y a veces las mamás se desviven por cuidar su bebé y dejan de tomarse sus medicamentos, ¿verdad? Entonces aquí tenemos que tener este balance y este juego de asegurarle, mira, tú tienes este bebé, tú eres mamá. Tienes que asegurarte que tú te tomas tus medicamentos porque tú quieres estar saludable para tener tu bebé y estar, compartir con él el resto de su vida. Así que esa es quizás de las cosas que más enfatizamos en el cuidado posparto es la salud mental y la adherencia a los tratamientos. Qué importante es además hacer conscientes a todas las personas de que un diagnóstico a tiempo lo que puede traducirse en una mejor calidad de vida y en un tratamiento también propio para que puedan tener esa mejor calidad de vida. Doctora, en cuanto a la realidad de Puerto Rico en estos momentos, tantas mujeres que quizás tengan dudas, que no se sientan seguras de hacerse los exámenes, ¿cuáles serían esas recomendaciones que sabemos que nuestras dinámicas han cambiado totalmente, sí. pero que el tiempo juega a veces en contra? ¿Por qué es importante, esté en periodo de gestación, esté embarazada, eh, que se haga todas las pruebas a tiempo y lo haga no solo por ella, sino por el bebé que viene en camino? Claro, nosotros tenemos ahora un concepto que llamamos eh, la, plan, la planificación reproductiva, ¿verdad? Que, que tú quieres planificar tu vida reproductiva y tú quieres, antes de quedar embarazada, estar en tu mejor situa en tu mejor estado de salud óptimo. Así que hablamos de que esa si tú, es, si tú estás planificando tener un embarazo, antes de eso mejorar tu nutrición, dejar de fumar, ponerte todas estas inmunizaciones que necesitas tomar ácido fólico, así que hacer todas estas cosas que van a llevarte a estar saludable y tener un embarazo con menos complicaciones. Una vez en el embarazo, en la primera visita prenatal se hacen una serie de pruebas incluyendo las pruebas de VIH y de ahí en adelante pues dependiendo del resultado de la prueba se vuelve a repetir al final del embarazo porque las mujeres embarazadas son activas sexualmente y pueden contagiarse durante el embarazo también. Sí, que otra vez es bien importante, eh, cuando hablamos del embarazo, si uno puede, está en esta presencia de que tú dices, mira, yo quiero tener un embarazo en el 2021, porque en el 2020 no queremos <risa> nada. Pues en el 2021, pues ya tú te vas preparando, te vas, vas buscando toda la información de la nutrición, otra vez, reducir un poquito el alcohol, reducir el cigarrillo, los, los hábitos que tú tengas, el ácido fólico, eh, toda la, la, la, la comunicación con tu pareja porque estamos hablando que el embarazo cambia la vida de todo el mundo y es un ser que, que va a tener su familia y eso es lo que queremos anticipar, preparar y planificar y una vez pues todo esto se da pues seguimos si es de sorpresa como muchas veces pasa 50% de los embarazos son no planificados son sorpresas pero son sorpresas queridas pues de ahí seguimos donde tú estés de ahí en adelante nosotros vamos a ir a mejorar y optimizar esa salud. Muchísimas gracias por acompañarnos, doctora, por además colaborar con su valiosa información, aportación, experiencia en este tema. Y además de haber sido una de las mujeres pioneras, la doctora pionera en lo que es el tratamiento para evitar ese contagio de madre a hijo, esa visión materno-infantil sobre el tema del VIH que aún continúa. Siendo tabú, pero que el hecho no implica que cuando se trata de una información a tiempo, certera y para brindar todas las herramientas que necesiten los pacientes. Gracias Mil por darme esta oportunidad. Gracias por acompañarnos y a todos ustedes les invitamos a que sigan conectados con toda la programación de hoy.